mi nombre es Santiago y soy una estudiante de roadblock y lo, quiero mostrarles cómo hacer un pozole de pollo y con pocos ingredientes obviamente si ustedes de que le gusta ponerle más ingredientes aparte de lo que yo les voy a mostrar es su decisión de ustedes ok vamos aquí tengo solero tengo un repollo tengo unos chiles anchos Tengo unos cominos Y aquí tengo Dos cabezas de ajo Una de cebolla Unos rabanitos Y Unos limones Entonces Obviamente el pollito okay. Yo tengo aquí una pechuga de pollo pero si les gusta con más, es decisión de ustedes. Pueden ponerle más o quitarle como gusten. Aquí tengo una olla de aproximadamente dos galones. Entonces le vamos a poner el agua. Ok, aquí le puse el agua. Ahora vamos a vaciar. Aquí tengo mi estufa. Ahora vamos a vaciar los dos de maíz en que se tiene pin. ahora ya puse el maíz ahora voy a agarrar mi pollo y lo vamos a partir en dos pedazos Vamos a ponerlo aquí. Le pongo un pedazo de cebolla. A mí me gusta ponerle cebolla para que agarre mejor sabor. Si se puede, también un dientito de ajo machacadito. Ok. Pero como no, no tengo una... ¿Cómo es eso, la vamos a estructurar con el mismo cuchillo. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que le agarre mejor también, ¿ok? Bueno, yo es opcional, si quieren ponerle, porque yo a mí me gusta ponerle para que agarre mejor sabor. Pero, y ese es. Yes. Si ustedes les gusta, obviamente le van a poner no pues, como a ustedes les gusta, ¿ok? Entonces, esto no Ok chicas, ya tengo aquí mi olla con el pollo, el maíz y los ingredientes que les puse, ¿ok? Ahora voy a agarrar mi tapadera, la vamos a tapar y la vamos a dejar ir hirviendo como es pollo, está más rápido, lo vamos a dejar como por una hora. ¿Ok? Y ya de una hora después de que hierva, vamos a sacar el pollo para que no se nos recosa tanto y vamos a dejar otra media hora el maíz que se cocine mejor. Porque a mí me gusta que esté suavecito, que no, esté, que no quede duro, ¿ok? Ok, ahora vamos con lo de los chiles. Y a mí me gusta quitarle esta parte para quitarle las, las semillitas, ¿ok? Yo trabajo medio, medio a lo bruto, ¿verdad? Pero le quito la semillita por si le sale picoso, así pues, quitándole la semilla no le, eh, no sale picoso es bien limpio, ¿ok? obviamente lo tiramos que es la semilla y los palitos que tiene entonces le vamos a poner agua caliente para que se suavice más y se pueda moler mejor, ¿ok? y suelte todo que no quede todo judo el, el chile ¿Okay? aquí los tengo ya remojando en agua, ¿ok? Vamos a dejar que se conserve o que se remoje unos dos segunditos, mientras pelamos el ajito. Porque no me gusta echarle con todo el cáscara, ¿ok? Nada más vamos a utilizar, bueno es lo que yo utilizo, dos dientitos de ajo nada más. Estos también van bien peladitos. Perdón si viene aquí el, el, el, la cascarita que voy de campo. Pero... Okay. Ya lo tenemos listo y le vamos a poner un pedacito de cebolla y el comino. como no, no, a mí me gusta nada más a ponerle así al tanteo, no con medida, ok, le vamos a poner yo nada más le pongo así al tanteo más o menos un, un lo que agarre como con de dos dedos, aquí es mucho pero es que tenemos que tenerlo como en algo, ok así, entonces ya lo pongo aquí mismo punto para ahorita que se me remojen otro poquito más los chiles porque están un poquito duritos todavía que se remoje más para poderlo moler. Mientras vamos a picar esto, ¿ok? Lo que va a ser la verdura. No. Perdón, pero apenas me voy enseñando. No crean que ya sé o soy una profesional, no. Pero de errores se aprende. Perdón. Cortar. Pero yo no puedo estar viendo por va, ¿ok? Porque mis dedos se van. <risa> Tengo que cuidarlos. y picadita la vamos a poner aquí al lado y vamos a alguna vez con el, el rabanito pues bien, le quitamos de aquí, de este lado Toda una profesional pues ya tiene más práctica ¿eh? Pero Se va aprendiendo poco a poquito Es más práctico tener el rabanito y la cebolla ahora vamos a cortar el repollo ok vamos a quitar esta hojita que está más marchita para que no nos la comamos esta que ya está más marchita Vamos a partir el limón y como les decía, a mí me gusta partirlo así, porque si lo parto así, sale la semillita al exprimirlo y se va en la comida. Y así nos rinde un poquito más bien. Esto va así. chicas miren aquí como les voy a mostrar ya se coció el pollito junto con el maíz posobero y ahora lo vamos a sacar para que se nos enfríe un poquito para poderlo este desmenuzar ok en lo que molemos los ingredientes Como ven aquí nada más quedó el puro maíz y lo vamos a volver a dejar que hierva otro poquito. En lo que molemos los ingredientes y vamos a ponerle cebolla, los dientes de ajo, un poquito de comino, eso es al gusto si, si lo quieren este, ponerlo, ok. orégano que también vamos a molerle un poquito para que darle un poquito de sabor y aquí tengo los chiles, ya los vamos a moler le vamos a poner otro poquitito de agua para que se haga un poquito más, se pueda moler mejor el chile. Deberíamos ponerle el caldito, pero como está muy caliente, nos podemos quemar porque la ala de la, la licuadora puede brotar para arriba y nos vamos a quemar. Entonces mejor prenderemos el agua. Ahora sí, lo llevamos a moler. Ok, chicas, ahora comenzaremos a molerlo, ¿ok? Perdón, pero esto es nuevo para mí, okay? Le vamos a mover para que se revuelva todo, ¿ok? Mira, así tiene que quedar. Ahora vamos a poner aquí, vamos a desmenuzar el pollo, lo vamos a hacer de este tamaño, porque si lo hacemos así de pequeño, todo se va a, a despedazar y no vamos a comer pedacito de pollo. hervir con el con el condimento y el chile ahora vamos a poner el pollito que aquí ya lo tengo desmenuzado y lo vamos a dejar que repose eh, hirviendo otros 10 minutitos para que se concentre el sabor en la carne del pollo ok y luego va a estar listo para disfrutar con cuidadito porque esto puede brincar y nos podemos quemar ¿okay? nada de pinzas ok ahora vamos a hacer esto aquí mientras revolver esto miren así me gusta dejar los trocitos de pollo para que no se nos desbarate ok miren y así podemos servirnos disfrutar el pozolito ok chicas ya esto ya se estuvo, ahora lo vamos a destaparlo y lo vamos a apagar aquí ahora vamos a servir en, el, en nuestro platito y aquí tenemos la cucharita lo ponemos ahí mientras vamos a ponerle el, el pollito con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar. Sobre todo no puedo estar quemando, porque mis manos están pendiendo Mira. Mira. <risa> <risa> okay. Ahora vamos a ponerle nuestros verduritas. Lo revolvemos y miren, como quedó nuestro estropo solita. Ok chicas, gracias por acompañarnos en esta receta y nos vemos en el siguiente video aquí en la cocina de Robo.